Dentro de los estudios de relaciones internacionales, el estudio de áreas, regiones y países eh, representa una de las eh, formas de entender, abordar y estudiar lo que ocurre en determinadas áreas, con determinados países, en determinados territorios y sobre todo las personas que están involucradas en estas áreas, regiones o países evidentemente que son una parcialidad, pero nos permiten aproximarnos a la comprensión de esas relaciones internacionales y de cómo se conectan con otras partes del mundo. En el caso específico nos estaríamos refiriendo al Caribe, la cual para nuestros efectos representa una unidad y una diversidad en sí misma, lo cual es muy enriquecedor tanto para su estudio como para este, la comprensión de determinados fenómenos. Esta región del Caribe evidentemente que tiene un referente geográfico, ese referente geográfico aceptado por las cartografías y mapas es el mar Caribe, sin embargo, hay distintas nociones y hay distintas denominaciones de hasta dónde llega, a quiénes involucra, ese mar semicerrado es más pequeño, es más grande, porque en algunos casos se dice que determinados países son caribeños y otros no. Eso forma parte un poco de la discusión y el debate de lo que eh, se denominan los estudios del Caribe o de los caribeñistas. Eh, no es una región que a veces eh, se considera que es muy pequeña, sobre todo si consideramos las proporciones eh, con algunos otros, eh, algunas otras regiones que tienen también eh, su referencia a través del mar, como es el mar del sur de China o el mar Mediterráneo. Pero volviendo nuevamente al Caribe, la región del Caribe que tiene ese referente geográfico llamado el Mar Caribe, recibe distintas denominaciones, lo cual tiene efectos este, particulares para el análisis y comprensión. ¿no? En este caso, en esta, en, en esta diapositiva podemos ver distintas denominaciones eh, que recibe eh, la región del Caribe, pero que obviamente esas denominaciones eh, van a marcar algunas diferencias producto de a quiénes involucra, qué territorio o qué países involucra, y cuáles son los elementos que marcan la comprensión o la aproximación del estudio de la región, y evidentemente cuáles son los organismos o las instituciones de cooperación e integración que representan a esa denominación, a esa concepto o a esa visión de Caribe. Podemos ver aquí que existe una denominación Cuenca Caribe, Gran Caribe, Plantación Caribeña, Insular o Isla Caribeña, que cada una de ellas tiene también toda una discusión, y una carga en donde subjetividades, historia, tradiciones, cultura eh, y elementos geoestratégicos y geopolíticos son importantes. Por ende, la región del Caribe en muchas oportunidades se le dice el Caribe de los Caribe, porque conviven en sí misma y a veces eh, las distintas fuerzas y los distintos elementos y las distintas nociones que se tienen parte de Caribe. Lo cierto es que podemos eh, ver que hay distintos eh, grupos eh, y organizaciones de cooperación e integración, pero también hay distintas expresiones culturales, música, religiones y también esa amalgama que para algunos se ha llamado mestizaje, en otros casos no tanto, para algunos es la creolización de la, de la cultura que, que marca el Caribe, no solamente lo que ocurre en Haití, como muchos conocen, y eso nos hace llamar al Caribe, el Caribe es una región de unidad y diversidad. Sí.